Oídos espirituales mi Señor, ¿por qué está limpiando oídos? Dice, porque el oído se ha prestado para la murmuración. Porque el oído se baila, el, el oído va en, cera en el oído le digo, Señor, ¿y por qué la cera que veo? Y dice, cera que se llama deshonra. Porque se ha estado hablando, se ha estado murmurando. No preste tu oído para la murmuración, Dios mío. Yo no sé si usted va a venir en Pero el domingo algo va a pasar extraordinario en este lugar. El domingo espiritual se está limpiando. Todo mi seno de sombra. ¿Sabe? Creo que estoy delante de las personas que van a entrar a una nueva temporada. Amén. que está parece que se vuelve como una frase muy popular. Hemos escuchado grandes hombres y mujeres de Dios, nuestros líderes, pastores, hablar en numerosas ocasiones de lo que es pasar a la nueva temporada. Sin embargo, usted debe saber que cuando se habla de esto, no es algo tan sencillo como chasquear de los dedos. Hay gente que cree que pasar a una nueva temporada implica un arte de magia. Ay, Dios. Implica que estoy aquí sentado y que cuando salí entré a una, una nueva dimensión. Y cree que por estar simplemente en el culto, levantar la mano, saltar un rato, hablar cuatro lenguagasos, es suficiente para atravesar una nueva temporada. Pero yo quiero decirle a alguien en esta hora que se necesita una llave profética, Dios. Diga conmigo: llave profética. Llave la si tú y yo no queremos accesar a la nueva temporada, Aleluya. necesitamos la llave profética. Y yo le tengo noticias a alguien. Y es que el Señor me dijo: Ve como el cerrajero a la iglesia. Aleluya. Y deposita en la mano de alguien una llave profética yo no sé quién se atreve a correr y tocar la mano del profeta hay una llave de revestimiento quiere decir que ya primero fue vestido no voy a en otras palabras si no has tenido la conexión con el Padre por primera vez y él no te ha vestido no puedes hablar de vestido. yo vengo a hablarle a alguien acá que sabe que tiene una unción de Dios especial y que sabe que ya Dios en algún punto de su vida lo llamó y le su linaje. Vaya, vaya. En otras palabras, le estoy hablando a los hijos. Le estoy hablando a alguien que hace algo fue de Le estoy hablando, perdón, Le estoy hablando a alguien que cuando se conectó con el Padre, el Padre dijo: Yo quito ese vestido de hombre viejo y estoy colocando un vestido. que se ha ensuciado estoy hablando a alguien que siente que, que hay algo que, que, que está pasando en la ropa ahora y vengo a decirle no te preocupes porque en esta hora viene un revestimiento poderoso, en esta hora viene algo nuevo que algo que tú estabas esperando no sé qué, no sé cómo, Dios lo no está depositando en esta hora. Escuchen bien. escuchen bien. El problema es que para yo ver activado el revestimiento, sí o sí necesito haber recibido la unción del Padre yo quiero saber si hay alguien aquí que puede decir yo ya la recibí profeta yo estoy con la unción del padre hace un año, hace dos, hace cinco hace diez, yo he recibido algo, o sea le voy a a alguien que está en esta hora creyendo que ya Dios había creado algo Dios. ¿Sabe cuál es el problema el problema es que cuando nosotros hemos recibido Llega a veces un momento en nuestra vida que eso que hemos recibido parece que se duerme. Y ahora que está a su lado, no es lo de Dios lo que se duerme, es usted. Por eso, amado, que está esta noche Es necesario estar en un estado. Diga conmigo, necesito estar despierto. Solo los despiertos, en un solo los despiertos califican para... ¿Qué le quiere decir, pastor? Le quiero decir lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 5 Dice la escritura en el versículo. Despierta, despierta. acaso pasa el Colombia me llaman los pastores y me dicen profeta porque se va a que ese Dios no me me llaman los hombres y las mujeres profeta porque Dios no me ama y yo tuve que decirle alguna vez a alguien con todo, no con todo es que Dios no hable lo que pasa aquí es que los que están muertos no escuchan oh, yeah. ahora prepárate porque te está penetrando hasta el alma, el espíritu hay una palabra que va a causar un despertar yo le estoy hablando a los que están sentados y están dormidos Ay, vengo a hablarle a alguien en esta hora, no te quedes durmiendo más de la cuenta levántate avanza, progresa pero yo no estoy viendo nada no está viendo a Dios moverte lo que no estás haciendo es cruz, profeta, más bien profetíceme la canción, profetíceme claro, no, yo no vengo a hablar de eso yo vengo a hablarle a alguien que lo está despertando en esta hora y el despertar te va a capacitar, te va a preparar para que puedas entrar en la nueva temporada No para los pueblos viene para los hijos. para los hijos, ¿sí? salve Jesús. Amén, No estoy diciendo que viene para los pastores, para los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los alcaldes, que lo ignoran. Viene para los hijos. Diga conmigo, yo soy. Yo soy. Alguien que no ciesa es hijo Posición, como por ejemplo el caso nuestro que somos pastores, somos profetas por Dios y de pronto llega y me dice hola Nelson ¿sabes que hay gente que se pone grande? ¿sabes que hay gente que cuando no te llaman por la posición te miran como Los que se han autopuesto, le dan ese Viene una temporada para la Iglesia de Cristo, no solo en la República Dominicana, no solo en Colombia, en muchas naciones de la tierra. Viene una temporada donde los que se han autopuesto van a tener que hacerle lado a aquellos que Dios nombró Dios dijo, Él tiene el corazón en la que ay Dios mío estoy hablando a alguien aquí que dice yo me estoy tratando de forzar porque no sé hablar como habla el profeta no sé hablar como predica la pastora escúchame bien Los Simón, los que pueden oler a pescado, los que no saben de... que otros vamos a tarima vamos a otros escenarios pero tú estás yendo a la tierra donde otros no van pronto en unas chancleticas pero cuando estás llegando allí hay alguien que va a recibir a Jesús a causa de que tú es que yo no me estoy preparando porque luego voy a estar en grandes plataformas pero si está en la calle Está esperando una palabra que no va a venir por el profeta. Se lo voy a hablar con la palabra. Saulo es escogido. A Saulo se le revela Jesucristo nada más ni nada menos. Estaban los doce, ¿cuáles doce? Los once que quedaron de adelante Amén, amén. Eran los doce o los once que murieron con Jesús. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo. Ay Dios mío. Pero a ninguno de ellos. Estoy viendo aquí que tienen una cara de hermanía impresionante. Uy, Estoy eh, viendo los que van a salir de la bolivar. Estoy viendo los que Dios va a llamar y va a decirle a la casa de fulano de tanto que está enfermo. Pero es que ya fue el Pero es que ya besó el chofar. Le rompió los cristales de los ojos. llamando a ti te está diciendo vas a ser tú el que vas a ir a poner la mano de aquel, ay Dios a quien le estoy hablando le estoy hablando a alguien que se va a prever a pasar por ahí por los parques y a empezar a orar por los locos de la se puede nacer solo con los dones. Les voy a hablar algo de lo que Dios me dijo para nuevo año. El año 2023 es el año del consejo del concilio de Dios. Es el año donde vamos a ver al Espíritu Santo funcionar como ay. ay, ay, ay. Es el año, escuche bien. Del abastecimiento de Dios. Y no estoy hablando de recursos. Estoy hablando de abastecimiento espiritual. Aleluya. Está en clima, Pastor. Gracias. Todo tiene paciencia, ¿Cree que no va a poder ni siquiera decir la aleluya? Escuche. Gracias, Pastor. donde los dones no van a ser suficientes. Que hombres, pero es que cuando nos bajamos del altar vamos a alterar. Ay. los dones no van a ser suficientes ¿por qué? porque lo que se va a necesitar es estar completamente rebosado del Espíritu El apóstol Pablo dice Procurad pues los dones mejores amén o sea que los dones mejores Mas yo os muestro un camino más excelente se lo voy a hablar en colombiano procuren tener esa baile procuren tener dones que quieras beber Aleluya. no está mal pero yo les quiero mostrar algo mejor que los dones y se acaba el capítulo se le acabó la revelación a la pusa le llegó la hora de cenar no, lo que pasa es que le les voy a mostrar en todo un capítulo lo que es mejor que los dones y aparece el capítulo 13 dice previdencia de la amor les voy a a acá. Si tienes el amor de Dios corriendo por tus venas, prepárate porque en este año, cuando necesite el Espíritu Santo, activarte profecía lo va a hacer. Activarte milagro lo va a hacer. Ay, ay, ay, cuando necesite ay, ay, activarte ciencia, lo va a hacer cuando necesite activar lideración lo va a hacer cuando necesite interpretar lo va a hacer digan conmigo me están revistiendo de amor yo le estoy hablando a los enamorados de Dios yo le estoy hablando a los que dicen no tengo ni siquiera un don o bueno si sí, me llaman don Nelson Escuche bien pero por encima de eso tengo el sello del amor sé. Se... aleluya Que Dios lo no va a liberar cuando no, no me cargue el tiempo, no me estoy no no no no no no Quiero decirle que en este año no va a ser necesario, perdón, no van a ser suficiente los dones. Los dones están regados por todo lado y maravilloso por eso. Pero este es el tiempo donde necesitamos ser manifestadores del amor de Dios. por ahí ay, ay, ay, ay, ay, ay. y tú no le vas a tirar la piedra a la prostituta sino que la vas a abrazar Dios mío, Dios, que ay, yo no sé a quién le estoy hablando ay, le estoy hablando a alguien que Dios trajo hoy para empoderar, para revestir del amor, hey. para hacer algo vas a agachar la cabeza y vas a ir a los secretos y en los secretos vas a decirle Padre, es que me duele tanto es que me dan ganas que los no parto los pero yo te amo Gracias. el proyecto que ya Dios ha puesto en ti, está asegurado para Dios Mi amado yo ya me ha la madera como el 5, 3 le dije paz Fui para el norte primero con familia del los buenos ya Gracias. me bien, el miércoles vamos a la casa, pero hay algo más, yo sé que Dios me trajo para algo más. Señores, estamos con estos pastores y ven para allá, ayer le llaman a los pastores, también recibió sopa, nosotros no daba. Y ella se levanta la pastora y, el pastor y el profeta se va a decir. Profeta, tiene todo cubierto en mis naciones, Usted llegue y yo me ocupo. De hotel, de comida de transportar la mano un equipo hace lo que tiene que hacer bienvenido al cuadro wow. hey. no puedo pastora, la ¿Por qué? Porque la a la casa a revestir puerta mil y ni tengo eso pero este es el tiempo de los emergentes yo vengo como un emergente a decirle a otro emergente prepárate porque te van a promocionar ¿no? prepárate porque algo va a pasar con Hay algo que aún no hemos hecho. Hay algo que aún no hemos podido hacer. Y Dios no quiere usar el otro. No me quiere usar a mí. Te quiere usar a ti. Estoy hablando de alguien en esta temporada. Estoy hablando de alguien que está revistiendo de una manera poderosa. ¡Gloria a Dios! le voy predicar dos minutos. Es necesario porque viene a cubrir la ropa Amén. Gloria a Lo que le quiero decir es que todo el diseño original de Dios para tu vida no se ha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 Y David, yo decía aquella cosa. David estaba entendiendo que ya Dios no había ungido. David estaba entendiendo que ya Dios le había dado la asignación para mí. David sabía que era cuestión de tiempo que viniera un revestimiento pero si quiso adelantar a aquel hombre llamado Saúl y quiso vestirlo de Jesús por eso le digo que una cosa es cuando Dios te reviste y otra cosa es cuando el hombre te reviste yo le voy a hablar a alguien en esta hora lo que el padre me hablaba y es que curiosamente fueron tres cosas lo que David, lo que David recibió de la vestimenta de Saúl. Y lo primero que recibió fue un casco de bronce. Ah. Escuchen bien, el, el, el bronce, el casco de bronce era usado para proteger la cabeza. Dígame amén a eso. ¿Qué le quiere decir, profeta? Lo que le quiero decir es que David se quita el caso y dice, lo siento, Saúl, pero yo no voy a ponerme nada que venga de tu pensamiento. Yo sí. no voy a ponerme los pensamientos que tú tienes. Yo no, Dios mío. No. Mira, Saúl. Ya tu pensamiento está muerto en tus pensamientos hay pobreza, en tus pensamientos hay miseria, en tus pensamientos hay injusticia, en tus pensamientos hay pervención, en tus pensamientos está la deshonra de, de los ejércitos. Lo siento, baby, eres mi rey y todo, pero yo no me voy a revestir. ¡Ay, ay, ay, señor! Ay, ay, ay. Ay, ay, yo siento el poder de Dios. ¡Aleluya, gloria y sé que lo hice número dos de coraza. Deme dos minutos, termino, termino. La coraza cubre el corazón. Y en el corazón se ve reflejado la voluntad y las emociones. Mira, Saúl. Yo sé que no estoy bien vestido, pero yo ya fui ungido por Jehová y ahora yo estoy esperando simplemente hacer algo más pero voy a recibir algo más pero yo no puedo ponerme escúchame bien tus emociones yo no puedo ponerme porque en tu corazón hay desconfianza para Dios en tu corazón no hay respeto a la autoridad Saúl en tu corazón hay pecado oculto Estoy hablando a gente en esta hora que antes de ponerle la nueva ropita hoy le están rompiendo la cabeza, el pensamiento y los corazones y están sacando la ropa sucia. todo Toda ropa que tenga un tinte de deshonra. Se acabaron los amigos. Eso es lo que Yo, no, bien. Yo vengo a hablarle a mi papá. Número tres, David desecha la espada, bendito Dios. La espada no solo representaba el alma de aquel guerrero, la espada representa la palabra. Mira, Saúl, yo no me puedo poner la palabra que tú tienes. Lo siento, baby, pero a ti ya Dios te desechó. Tú eres un desechado por desobediencia. La única palabra profética que tú tienes era que iba a hacer. La única palabra profética que tiene gente es que Jehová dijo que se arrepintió de haberte nombrado rey. Yo no voy a recibir eso porque a mí Dios me unió como rey. A mí Dios me unió como sacerdote del Altísimo. A mí Dios me unió como profeta. Soy salmista. Soy adorador. Soy un hijo de Dios que es. Grazie en esta hora el amor de Dios está haciendo un sello ay ay ay ay, ay ay ay ay, se están activando las nuevas dimensiones de poder, se están activando las nuevas dimensiones de gloria se está activando el llamado que Dios te hizo y que aún está dormido en ti. algo se está activando en esta temporada vas a entrar en 2023, 23, revestido de poder, revestido de amor, revestido de una palabra profética. Yo vengo a decirle a alguien en este momento, a decirle lo que el criado le dijo a Saúl. Ay mira, ¿sabe por qué David no recibió la ropa de ese rey? Porque ya había una ropa en él. Y el criado le dijo a Saúl, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y es vigoroso. Hay hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está. Quiero resaltar la palabra hermoso, la palabra hermoso es la palabra Dios. y la palabra glorioso significa aquello que es apropiado. En esta hora, yeah. tú no eres el hijo bastardo, tú no eres un problema de papá y mamá, tú no eres producto de la violación, tú no eres producto de los tragos, tú lo no que eres apropiado para este tiempo, hey, donde están los apropiados para este tiempo. Levante hey, hey. su mano, dígale, padre, gracias, hey, Dile padre, gracias, hey, hey. porque estilo de poder